Bueno, eh, soy Marcelo Osvaldo Paladini eh, soy director de la Escuela Agraria de San Pedro y bueno, tengo el orgullo de, habernos, de haberme invitado en, a participar del Consejo Local Asesor de la Experimental del INTA eh, si bien nosotros tenemos una gran experiencia eh, junto a esta institución eh, me pareció muy valioso estar en el Consejo Asesor ya que eh, tanto la Escuela Agraria como el INTA deberían ir de la mano en lo que respecta a las producciones de la zona. El INTA desde el punto de vista productivo y nosotros desde el punto de vista de la formación de la mano de obra.